Luego de la querella presentada la pasada semana contra un regidor, a quien Dionisio Ramón Trinidad acusa de supuesto pago de dinero para aprobación de una estación de combustible. Este lunes, la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte citó a regidores que conforman la sala capitular del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís. Ya dijimos a la rueda de, de prensa que estamos dispuestos a acudir y así lo hicieron ellos y por eso estamos. Todo está claro, está dicho en la de prensa. Le dije que si me necesitaban, me llamaba, me llamaron aquí. A ¿Para qué fue usted citada, doctora? Para, para investigar, porque ella me dijo que usted está aquí para investigar de, de una denuncia que hizo un señor ahí que no conoce. Y dije que estaba dispuesta a ayudar o que estoy, me siento.